Nice ¡Ay dios mío es fluke! Me lo pasé Me lo fluke Dos mil trescientos setenta y nueve. 167 en Vegeta porque hace aquí compañero 3156